Ahí estaba el sondeo que salimos salimos hoy a la calle para ver lo que la gente le dice al presidente Luis Abinader. Lo que le pide, pero la gente anda en un juidero 24/7 comprando su manzanita, su uva y todos sus menesteres. Como dicen los viejos. Compran, Ustedes compraron su uva, muchachos, ya. Ustedes pudieran ahora mismo reunirse de a 500 pesos, cobran el doble, y dejarlo caer aquí a papatarima. Eh? Ustedes son cinco, como, son como cinco. Hubo uno de que... que ni la mitad pagó de lo que debía. Ya, <risa> yeah, flaco, está envuelto y una mate chinola lo lleva. Esto es increíble, flaco. ¿eh? Bueno, tío, Se... Señores, búscame un par de videitos de lo que voy a ver la noticia, triste noticia. ¿eh? Que fallece, fallece el, el, el único integrante que daba de, del dúo Sandy Papo, Sandy Carriello, integrante del ícono, del dúo ícono. Sandy y Papo falleció este miércoles. El artista Sandy Carrillo, de 48 años, el integrante del dúo de los años 90, Sandy y Papo. Eh, al momento se presume que la causa del deceso fue un infarto. Eh. Conocido por su éxito, el dúo de Merengue House de Merengue Hip Hop, Sandy formó un grupo rap que se presentaba en pequeños conciertos, clubes y televisiones, concursando con sus grupos con grupos similares para la elección de quienes baila, la, bailarían y rimarían mejor. Fue en una de estas oportunidades donde conoció a Papo, con quien estableció una extrañable amistad, aún a pesar de ser integrante de grupos diferentes. ¿Eh? Falleció lamentable eh, el descenso de, de, del único... que quedaba del dúo? Porque como ustedes saben, Papo... Papo murió en un accidente. ¿Eh? Eh, vamos, vamos, vamos a poner ahí unos videitos. Busco unos videitos para ponerlo ahí de, de, en honor a, a este dúo. Sí, al finalizar, vamos, nos vamos con ellos. Eh, de Sandy Papo, ¡Vale, No bailaba muchísimo. Era ellos, yo cantaba un no sigue, así. No, padre. Yo creo que no, no. No, el soporte está equivocado ahí. ¿eh? Sí, como, como, di una canción de Sandy Papo. No la sabo. Sí, el <risa> Sandy Papo con ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, de de ese muchacho y era medio Sí, sí, él él es una una canción en homenaje a su compañero. Señores en